Bien, estamos aquí en Dalmau de Ruta, hemos venido a la exposición del NINOT en las Fallas de Valencia y estamos aquí con María Oliver, la candidata de Podem al Ayuntamiento de Valencia, con Pilar Lima, que es la cabeza de lista eh, para Valencia en las elecciones a las Cortes Valencianas, estamos con Ana Bedrina, también de la candidatura municipal, y con Esther Sanz, que es candidata al Parlamento Europeo. Bueno, el centro así en un conegut Nostre, que he tenido ahí, que de alguna manera crítica, pues esposa de lo que son les falles. Sobre todo a que ven en elecciones, yo creo que es un muy buen momento para ganar a bore falles y bore un poco. quina es la sensación que tiene, el Monfayer de Gomem els Politics en la Nostra Tasca. Es un momento reivindicativo, participativo. A mí les falles me encantan y yo creo que es venen volver de pre-campaña, ¿no? porque toda la agenda de del carrer de toda la libertad de dirigirse directamente a vosotros... ...y, y dimos el que pensen, ¿no?... ...que al final es el que volem, ¿no?... ...desde podemos estar súper contentos en este ninot... ...que <ríe> yo creo que es súper gracioso... ...y ves... Pues bueno, eh, estamos aquí viendo la exposición del ninot... ...que es algo muy típico de la cultura valenciana... ...me siento muy orgullosa... ...y ha sido una gracia encontrarnos... ...bueno, con un ninot tan gracioso... ...que sí que es cierto que es la crítica, un poco la parodia... ...también destacar la accesibilidad... He visto que hay muchos paneles en Braille para que reciban toda la información las personas invidentes y también hay una aplicación QR para la accesibilidad en lengua de sinos, así es que una maravilla. Bueno, también nos hemos encontrado un montón de fallas de carácter feminista de ninots, así que también reivindicar que el feminismo ha llevado a las fallas para quedarse y estamos muy contentas de que las mujeres estén representadas tanto en los ninots como en las fallas. Y queremos unas fallas sin violencias machistas donde las mujeres podamos caminar y divertirnos de forma segura, así que por unas fallas eh, con seguridad y feministas. Bueno, recordar que estamos en casi plenas fallas, pero estamos en la semana del 8 de marzo, así que reivindicar unas fiestas populares libres de violencia machista, como dice Ana, recordemos que solo sí es sí en estas fallas y que el pueblo salga a la calle a disfrutar de estas fiestas. Sí se puede. Sí se puede.